En esas cinco clases sobre ejemplos vamos a ver de qué se trata este tema de los aspectos. Por el momento lo que voy a explicar en esta clase es la cuadratura y la oposición. La cuadratura es lo que estás viendo en este momento acá en este gráfico astral. Es cuando... El uno de los dos planetas está a 90 grados del otro. Eso es lo que se llama cuadratura. Las cuadraturas en general en astrología se toman como aspectos tensos. Y después eh, tiene la misma particularidad que todos los aspectos. En este caso... Por ejemplo, el, eh, la luna está, la luna que es el planeta más rápido entre el sol y la luna, está a 15 grados de Virgo y el sol está a 23 de Sagitario. Quiere decir que está yendo, la luna está yendo hacia la cuadratura cerrada, el aspecto cerrado. Quiere decir que es un aspecto creciente, que cada minuto que pasa va a estar más cerca de la mayor energía que implique. ¿Sí? Eh, si hubiera estado eh, de este otro lado, o sea a 24, 25, 26, 30 grados de Virgo, eh, hubiera sido una cuadratura decreciente, o sea, va perdiendo energía, no es tan fuerte. Y el momento de mayor fortaleza de esa cuadratura se ve cuando está justo a los mismos grados, o sea, cuando este sol llega a los 23 grados de Virgo, eh, estando, eh, esta luna, perdón, llega a los 23 grados de Virgo, estando el sol a 23 grados de Sagitario. Y ahora vamos a explicar lo que es la oposición, que es más fácil todavía, que es cuando un planeta está en el lugar exactamente opuesto al otro, o sea, 180 grados. Y sabemos que el círculo es de 360 grados cuando está a 180 grados. Acá la oposición, igual que la cuadratura, eh, se marcan en rojo, porque son como señal de alerta. Ahora, la cuadratura siempre es un aspecto tenso, es una tensión. ¿sí? Mientras que la oposición no siempre es una tensión. Puede ser una tensión, si, están, si esas energías se oponen, o puede ser un gran complemento. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una luna llena, ¿sí? Está en el lado opuesto. ¿Se acuerdan que cuando empezamos con la conjunción, que es cuando están juntas, les dije es la luna nueva? Esta sería la luna llena. Eh, entonces, en este caso, fíjense que el sol está a 16 grados de Sagitario y la luna está a 21 grados de Géminis. Quiere decir que es una oposición decreciente. Si hubiera estado la luna a 16 grados de Géminis hubiera sido una oposición cerrada. Si la luna hubiera estado a, entre los 6 y los 16 grados de géminis hubiera sido una oposición creciente pero como está entre los 16 y los 26 grados de géminis o sea está a 21 es una oposición decreciente va perdiendo poder bueno con esto terminamos la explicación básica de lo que es un aspecto en astrología eh, las cinco próximas clases que son las cinco últimas de este año 2022 el año que viene vamos a ver cómo reiniciamos el año para hablar de los otros planetas que nos faltan pero en estas últimas cinco clases vamos a ver Prácticas. En la práctica, la carta natal de distintas eh, personas famosas y ese sol y esa luna en conjunción, ese sol y esa luna en oposición, en sectil, en cuadratura, en trígono, ¿sí? Y cómo en cada uno va, eh, va marcando. En esa persona. ¿Y por qué en cartas de famosos? Porque son los que más fáciles podemos ver de que sí, es así o parece así. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana. Sí, claro que sí, por supuesto, como todos los días. Chao, hasta mañana.